ese parque de viviendas sociales que queremos crear en cuanto lleguemos al gobierno. Vamos a desarrollar una ley de vivienda que va a responder a la función social de la vivienda. Impulsar un, un parque de vivienda pública en alquiler y en propiedad para que nuestros jóvenes se emancipen con 20 años y con no con 30 años. Que vamos a movilizar hasta 10.000 nuevas viviendas de la Sareb. Y en el plan de alquiler que tenemos eh, planteado, de 100.000 viviendas a construir durante los próximos años, 30.000 viviendas, ...serán para los jóvenes. Por tanto, mi compromiso, de verdad, créetelo, es firme. Vamos a desarrollar... ...hemos aprobado... ...vamos a aprobar... ...100.000... ...50.000... ...30.000... ...10.000... ...ese parque de viviendas sociales que queremos crear en cuanto lleguemos al gobierno. España cuenta solamente con un 3% de todo su parque en España en vivienda pública. En cuanto lleguemos al gobierno. Buenas noches amigos y bienvenidos a Distrito Televisión. Pues ya han visto ustedes lo que promete Sánchez. Si empezamos a sumar todas sus promesas de viviendas, Pedro Sánchez habrá bueno, prometido hacer más viviendas que todas las que hizo Francisco Franco. Porque cada vez que hace una promesa nunca se cumple. Y ya empezó en el 2015, ojo. Ese es Pedro Sánchez. Lo cierto es que España, pues, eh, desgraciadamente, tiene un problema con la vivienda. Pero tiene un problema con la vivienda que han creado los partidos políticos y principalmente los partidos de izquierdas, que son los que prometen muchas viviendas, pero lógicamente nunca las hacen ni hacen planes, a pesar de que insisten que son los partidos que defienden lo social. Ese es Pedro Sánchez, ese es el socialismo, el socialismo del siglo XXI. Ese socialismo del siglo XXI, amigos, que está convirtiendo España en un auténtico Ariel. Eh, en definitiva, ¿qué tenemos ahora? ¿Más viviendas? Pues no, amigos, tenemos más ocupas y más problemas con la propiedad privada. Pedro Sánchez es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Vamos a continuar, y para continuar el programa de hoy voy a presentar a mis invitados, mis invitados con nosotros está Fernando Martínez Alma. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué le parece a usted las promesas de Pedro Sánchez? Bueno, más mentiras. Cuando no se arreglan los problemas de la vivienda, cuando no se construye vivienda, cuando lo que se quiere movilizar son pisos del SAREC que están desubicados totalmente, cuando se expropia temporalmente el dominio, cuando se controla los precios es cuando tenemos un problema. Cuando ellos gobiernan y dicen que van a arreglar algo es cuando tenemos un problema. Y cuando ellos se pongan a hacer algo, si es que algún año se ponen a hacer algo o alguna vez se ponen a hacer algo es cuando vamos a tener un problema. Porque van a declarar la ocupación legal, van a declarar a los ocupas legales y van a controlar la, los precios, con lo cual ese alza de precios va a pasar exactamente igual que pasa en grandes capitales europeas como Berlín y también en Barcelona, cosa que está pasando con el Ayuntamiento de Ada Señor Tamboleo, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues un placer como siempre. Eh, hemos visto todas las promesas de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, si lo que prometiera se cumpliera estaríamos hablando que España sería un vergel. España la estaría. Potencia mundial, ¿no? Exactamente, España estaría mejor de lo que estuvimos en el siglo XVI, ¿no? O sea, <risa> sería una cosa impresionante. No, en general, yo, en fin, mis recetas son siempre más libertad, menos impuestos y dejar a la gente trabajar. Dicho eso, y en esta materia concreta eh, tiene una parte de lógica que todo lo que se hizo, hizo una parte además el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, que rescató los bancos con nuestro dinero, rescató unas partes de la vivienda así precisamente con nuestro dinero, pues es, tiene, tiene alguna parte de lógica que esas viviendas que están cerradas, que fueron embargadas al pueblo español, eso que no se nos olvide, fueron embargadas además a gente en, en necesidad, con la complicidad de gobiernos también del Partido Socialista y con la complicidad de otros, de otros gobiernos, pues que sea devueltos al pueblo, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, y digo de alguna manera, porque como ha apuntado el propio Emiliano García Paje, las que las viviendas que quedan de, de las Arep son lo peor del parque. O sea, que, que algunas de ellas están en muy malas condiciones, otras están en lugares muy remotos y aislados, otras tienen eh, problemas de convivencia donde están situadas, etc. Entonces, esta problemática es muy compleja. En España, en el problema de la vivienda con un país que tenemos medio vacío, lo que hace falta es libertad, lo que hace falta es liberalizar el suelo, lo que hace falta es bajar los impuestos, lo que hace falta es que la primera vivienda no tenga un 21% de IVA, luego impuestos jurídicos documentados, luego que la segunda vivienda no sé qué. Entonces, estamos en una situación que a mí me gusta, y con esto termino simplemente recordarlo, que en España, por mucho que nos saca la banderita de la Unión Europea y demás, España sociológicamente es el país en el que los españoles a lo largo de nuestra vida menos cambiamos de vivienda precisamente por cosas como las que estoy citando, muy al contrario que los europeos que tienen una gran movilidad geográfica, la media de Europa eh, y de la Unión Europea y, eh, y que cambian habitualmente de vivienda ¿por qué? pues porque hay, hay mayores facilidades para el alquiler, hay mayor seguridad y porque cuando te compras una primera vivienda pues no tienes que pasar por este suplicio impositivo. ...al que nos tiene sometido el gobierno de España, sea del Partido Popular o del Partido Socialista. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados, antes de seguir vamos a recordarles dónde nos pueden ver... ...pues decir que ya nos están viendo en Galicia, están viendo también en Valencia, en Madrid, en Zaragoza, en Huesca, Sevilla... Islas Canarias, también nos ven en Murcia y en breve en Alicante. Nos estamos expandiendo, la verdad que la resistencia cada día es más y sobre todo estamos llegando a más lugares de toda España. Pero también, si ustedes no nos pueden ver en TDT en España, pues nos pueden seguir en tv.es o en las redes sociales, también nos pueden seguir tanto Twitter, Facebook como YouTube en Distrito TV. Está aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen que es la que modera ese debate junto a todos los guerreros y como siempre nos pueden también amigos seguir eh, a través de nuestras aplicaciones para teléfonos móviles nuestra aplicación también para los Smart TV para los televisiones inteligentes y para esos televisores que no son inteligentes pues saben que está el Fight TV Stick que es compatible con Google eh, Amazon y Xiaomi y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de y lo cierto amigos es que Pedro Sánchez es una persona que constantemente se saca un as de la manga. Es eh, ese hombre que, que continuamente ara en el mar y no consigue absolutamente nada. Pero va creando un mundo paralelo como el mundo de las viviendas como he visto antes, donde promete, promete, promete viviendas y lo cierto que es que no ha hecho todavía ninguna sola vivienda social. Ni siquiera ha repartido la de Saret. Pero ahora Sánchez está en otra ofensiva, en otra cruzada, como digamos. Está directamente metido en esa cruzada del cambio climático. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque ha visto que en el cambio climático pues, se pueden sacar votos. Y después de ese proyecto de ley de Doñana, pues Sánchez ha sacado a toda su brunete, la brunete de paracuellos. Ha sacado a todos esos sicarios mediáticos para lanzar ese mensaje de que tanto el Partido Popular como vos pues son negacionistas y, dicen, y niegan directamente el cambio climático. Y son el demonio al cual hay que combatir. Lógicamente todo esto aderezado con elementos de la Agenda 2030. Vamos a escuchar lo que dice nuestro querido presidente del gobierno sobre este tema. Que después de una pandemia, de una dana, de una filomena, de un volcán y ahora con la guerra, por cierto, menos mal que hemos sido los socialistas quienes gobernábamos España en estos momentos tan difíciles, menos mal, pero después de una pandemia y en plena guerra se puede crecer más que las grandes economías europeas y crear más empleo que nunca. Se puede contener mejor la inflación que otros países europeos y tener la energía más barata que nunca. ¿Se puede reformar, que siempre son reformas complicadas, el mercado laboral o el sistema público de pensiones reconstruyendo el Pacto de Toledo con paz social? Pues sí se puede hacer. Lo está haciendo el Partido Socialista al frente del Gobierno de España. Esa es la España de hoy. Esa es la España de hoy. Vox niega los efectos del cambio climático. Y el PP no lo niega, pero actúa como si no existiera. Por tanto, unos por acción y otros por omisión, ambos son negacionistas climáticos. Ellos vendieron a los fondos buitre viviendas públicas. Y hoy tenemos un gobierno en España que va a hacer la mayor promoción de vivienda pública de la historia. Pues ahí para tenemos a Pedro Sánchez, así si nos bajan el sonido en realización. Ahí tenemos a Pedro Sánchez diciendo, amigos, que en estos momentos en España tenemos la energía más barata de Europa. No sé yo, no sé ustedes, pero yo cada vez que veo la factura cada vez pago más. Eh, dice que se puede tomar medidas que tengan, bueno, que se pueda reducir pues, la contaminación y a la vez, eh, bueno, pues que la gente viva mucho mejor. Que hemos superado esa pandemia de forma espectacular porque estaba el Partido Socialista. Y además, ¿qué, no, qué nos ha dicho? Que tanto el Partido Popular como vos, pues son eh, enemigos del clima, que son partidos que quieren destrozar el clima. A todo esto, ¿qué respuesta ha tenido? Pues vamos a escuchar a Santiago Ascal, que directamente se responsabiliza a Sánchez, amigos, porque es que cuando ustedes ven la sequía que está pasando eh, hay que empezar a mirar muchas cosas que están pasando, porque siempre ha habido sequía ¿Y por qué tenemos el problema del agua? Porque mientras en otros países, como Marruecos, se construyen embalse, aquí directamente los estamos destruyendo. Y eso, lógicamente, trae problemas del agua. Sánchez, no es que nieguen el cambio climático, que yo creo que nadie lo niega. Lo que sí te están diciendo, que tú eres responsable, muy directo de la sequía, a dejarnos a los españoles sin agua. Escúchalo. Por ejemplo, sus impresionantes proyectos para recoger, acumular, y trasvasar agua garantizando el abastecimiento de cientos de millones de personas y además la producción de energía limpia en cantidades nunca vistas en la historia de la humanidad. Esa ambiciosa política del agua, a nuestra escala nacional, se podría acometer. Ustedes, sin embargo, están exactamente en lo contrario, destruyendo embalses cuando los españoles y nuestro campo tienen sed. Pues lo cierto es que está destruyendo nuestras eh, reservas hidráulicas, pero en todo esto yo quiero ponerles un tuit directamente del señor Herman Terz que nos avisa de algo que está pasando. Decía don Germán Terz, dice que la construcción de presas en Marruecos, la demolición de presas en España y los permanentes privilegios que adquieren los productos marroquíes en Europa no son una acumulación casual de hechos, son un proyecto político que pasa por la destrucción de España como huerta de Europa. Y lo hablaba sobre todo por pues, la noticia que ven ustedes ahí que dice que Marruecos consolida su política hídrica con 45 nuevas presas. Eh, tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Estupendamente bien. Todo esto que estamos viviendo es verdad, que no está lloviendo, es verdad que en España siempre ha habido periodos de sequía, que hay unas zonas donde llueve menos y otras donde llueve más, pero todo esto parece que está acentuado, ¿no? Está acentuado sobre todo con la política de recursos hídricos del gobierno de España que directamente está dejando a la nación, pues, en una situación lamentable, ¿no? Sí, una política que consiste en no hacer nada, ¿no? Porque, claro, supone que, sabiendo que España es el país que es, y esto lo sabemos todos ¿no? desde que éramos pequeños, porque desde que éramos pequeños hemos eh, sufrido, padecido y escuchado siempre los mensajes con relación a la sequía, porque nuestro país, eh, al margen de que haya más o menos cambio climático, eh, siempre ha sido un país en el que los recursos hídricos, eh, temporalmente, en determinados ciclos, pues han sido escasos. ¿no? Entonces, claro, este señor lleva cinco años en el Gobierno y en cinco años no ha hecho absolutamente nada. Sí, bueno, sí que ha hecho, y lo está diciendo usted, y lo dice también el señor Germán Terce, eh, Lo que ha hecho ha sido destruir 108 presas. Ahora, por ejemplo, hay una polémica bien, bien grande en Extremadura con la con el embalse de Torre Caballero, porque, eh, porque la gente en Extremadura no entiende por qué se tiene que destruir una, una, una presa que ha venido cumpliendo su función cara a la ciudadanía y porque eh, no se deja, en todo caso, incluso se, eh, se, se consigue eh, mejorarla en su efectividad pues con los medios tecnológicos que ahora hay y que pueden hacer que el agua que tenemos en cualquier punto de España realmente tenga un uso mucho más eh, duradero y efectivo gracias a la tecnología, como por ejemplo hacen los regantes, Españoles en la zona del, del Levante, en el campo de Cartagena, en Murcia, en Almería, eh, que es una de las zonas tecnológicamente más avanzadas en lo que se refiere al aprovechamiento hídrico, eh, muy, al, muy, muy al nivel de los, de los judíos, ¿no? que lo han hecho y lo hacen pues, de una forma absolutamente ejemplar. ¿no? ...y sin embargo no se hace absolutamente nada... ...y esto ya lo hemos comentado en más de una ocasión... ...es decir, no se hacen presas... ...porque parece que las presas son franquistas... ...y entonces hay que no solamente no hacerlas... ...sino que hay que destruirlas... ...no se hacen trasvases... ...porque los trasvases era una cosa que se le ocurrió... ...a José María Aznar y por tanto también es malo... ...y las desaladoras pues... ...por lo que se ve tampoco las hacen... ...entonces estamos llamados a qué... ...pues a que la, cualquier conato de sequía... ...que haya en España... ...lo vamos a sufrir muchísimo más... Eso sí, el señor Sánchez va a aprovechar en cada momento para, eh, de, para, para, para decir que todo lo que sucede, absolutamente todo, es por culpa del cambio climático. Cosa que, como usted también ha dicho, no negamos el cambio climático, evidentemente se produce de la forma eh, que sea, pero en España siempre hemos tenido sequía, la pertinaz sequía de la época de Franco, y siempre se han hecho cosas, y ahora lo único que se hace es ir en contra ...de las medidas eh, desde el punto de vista de las infraestructuras que hay que tomar... ...para que cuando llegue esa sequía que nos está llegando en este momento... ...pues eh, tengamos una, eh, unas posibilidades de abastecimiento a la población... ...que de otra manera no tendríamos y que seguramente no, no tendremos al paso que vamos, claro. Uh -huh. eh, voy, vamos a continuar y quiero... ...voy a poner un mapa, señor Vera, es un mapa... ...ahí lo ven toda la gente, eh, al parecer hay una gran borrasca y concretamente las lluvias, si ustedes van viendo, llegan a Marruecos, está lloviendo muchísimo, llega a toda Europa, incluso a las Islas Canarias, pero sin embargo, en, casi en tres cuartos de la península ibérica no llega ni una gota de agua. Y a continuación de esto, señor Vera, yo le voy a ponerle ver la siguiente noticia. Dice, eh, máquinas para cambiar el tiempo y el clima, la geoingeniería. Señor Vera, eh, ¿En qué consiste estas máquinas para cambiar el tiempo y el clima? ¿Y esas máquinas para cambiar el tiempo y el clima se podrían estar ya utilizando? Pues eh, esperemos que no, ¿no? Pero pff, ¿quién lo sabe? No, no, difícilmente lo vamos a saber si sí, en, en este ámbito no se produce algo que es fundamental para poder conocerlo, que es que los partidos políticos, que son los que tienen que defender los intereses de los ciudadanos, pues hacen las preguntas que tienen que hacer al respecto. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el Parlamento Europeo pues hubo una interpelación, de, de, de, de no me acuerdo, el diputado español, sobre el tema de los famosos Kentrails estos que se producen en el en los cielos que vemos en ocasiones con numerosos aviones pasando para arriba y para abajo, que sabe que hay una cierta polémica porque parece que hay unos que que efectivamente son de origen absolutamente natural por la condensación del vapor de agua, pero hay otros que, eh, que también existen y que podrían ser porque bueno, pues se, se, se echan al exterior productos químicos que en este caso en este caso están asociados a lo que es el cambio de la, del cambio el cambio del clima para, para conseguir que, por ejemplo, llueva más en unas determinadas zonas que en otras. Esto es una cosa que es bastante común y es muy conocida. Los más expertos son los chinos. Eh, que lo hacen con bastante, con bastante asiduidad y con frecuencia. Lo hicieron en las, en las Olimpiadas para evitar que, por ejemplo, en Pekín pues, eh, pues cayese agua durante la inauguración y otros eventos importantes eh, que se produjeron en los Juegos Olímpicos. Y realmente es algo que se puede hacer. Todos los países, todas las potencias, superpotencias, tienen avanzadas eh, fórmulas para conseguir eh, sembrar nubes, que es lo que se llama. Se hace una siembra de nubes y luego se se las provoca a esas nubes que se han sembrado, se les provoca para que llueva. Bueno, aquí la verdad es que ya que tenemos la tecnología podían hacerlo para que llueva en España, sin embargo no se hace, no sé si es que en ocasiones a lo mejor lo que se pretende es que llueva en otros sitios. Con relación a eso que decía de esa mancha y... Hombre, eso quien mejor puede explicarlo en este mapa que usted ha estado proyectando, quien mejor puede explicarlo es un experto en meteorología, ¿no? Porque puede haber muchas razones para que eso sea así, ¿no? A veces de una forma inapropiada, pues resulta que, eh, que, que, que, la, que las nubes por obra de un anticiclón, pues a lo mejor van mucho a unas zonas en donde llueve menos y en otras que llueve habitualmente, pues no. O sea, eso lo tendría que explicar un meteorólogo, pero evidentemente... Máquinas y fórmulas para eh, introducir cambios en, en el clima, en la diversidad climática ya que existen. Usted se acordará que por ejemplo los americanos en Vietnam provocaban monzones aparte de echarle el gente naranja que fue tan terrible y que mató a tantísimas personas inocentes eh, provocaron monzones porque se suponía que cuando los monzones estaban funcionando pues los Vietcong eh, tenían más dificultades para defenderse la realidad es que ni con monzones ni con nada aquella guerra de Estados Unidos le salió bien, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, sabemos que eso es y además sabemos también que hay unas ondas que una la, la, le llaman la máquina del tiempo, que están ahí en Alaska, pero que también la tienen los rusos y la tienen los, los chinos, que se llaman har Y las har eh, según toda la información que los expertos en estos ámbitos han trasladado, pues las HARP son armas bioclimáticas que son capaces de producir todo tipo de variaciones climatológicas y que eso ya a través simplemente de la… De, de, de, de, de la... ...focalización de esas ondas de altísima frecuencia en determinados ámbitos, pues efectivamente se puede producir. Ahora, ¿lo vamos a saber? Pues no lo vamos a saber porque no hay ningún partido que haga preguntas en ese sentido o haga una investigación. Yo aquí, como el PP tampoco parece que esté animado a hacerlo, sí que le animo, parece que tienen más interés en hacerlo los diputados de Vox... ...pues les animo a que insistan, a que pregunten, a que hagan una investigación en serio... ...porque seguro que investigando nos vamos a llevar más de una sorpresa. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en Distrito Televisión. Muchas gracias a usted, buenas noches. Buenas noches. Eh, señor Tamboleo, lógicamente estamos viendo un gobierno que habla de, de que hay un cambio climático... El cambio climático existe porque toda la vida ha existido, ha habido cuatro glaciaciones. Fíjese usted si ha cambiado el clima, eso no se puede negar. El clima cambia, la pregunta es, ¿está cambiando el clima a la velocidad que dice Pedro Sánchez? O hay algunos que les interesa utilizar determinados bueno, elementos, por un lado destruyendo las presas, los embalses, etcétera, y por otro lado, mejor utilizando determinadas eh, máquinas, como ha dicho el señor Vera, para provocar pues una situación casi apocalíptica en, en España. Sí, eh, es importante que, que demos datos frente a la propaganda eh, de los lobbies que están haciendo un enorme negocio y que pretenden diseñar una especie de mundo, de mundo ideal. La realidad es que en los últimos 10 años en Europa se han destruido más de 200 presas por eh, una serie de argumentos de que se afecta al caudal ecológico, de que eh, se afecta a la subida de algunos peces en determinados ríos y demás. Bien, por esas 200 presas que se han derribado en Europa la mitad están en España. La mitad han sido derribadas en España, son presas, presillas, embalses. Entonces, lo que no es normal, lo que no es normal es que tengamos unos medios de comunicación que de manera masiva nos hablan de simplemente que los embalses están vacíos o de esta sequía, cuando sabemos que de la mitad de las barreras de agua que se han destruido en Europa, la mitad están en España. Y que además, ¿qué sabemos? Eh, lo que sabemos es que de las que nos quedan, muchas se han abierto a placer de determinadas multinacionales. Entonces, eso también es eh, especialmente grave. Además de eso tenemos que distinguir efectivamente entre el cambio climático natural y un cambio climático que sería el cambio climático antropogénico. El cambio climático antropogénico es el que nuestra actividad humana hubiera causado y de la que nosotros seríamos únicamente responsables. Medir esa distinción entre cambio climático natural y cambio climático antropogénico es tan difícil que no les interesa y por lo tanto lo eliminan de su relato propagandístico. Además de todo eso hace ahora apenas unas semanas la EMET publicaba en su blog oficial eh, las herramientas que existen desde hace ya toda una serie de decenios y casi siglos para alterar las precipitaciones en sí, el mundo. un segundo porque voy a poner la noticia. Esta noticia, miren ustedes, que es la modificación artificial del tiempo, dice la EMET, avisa de estas prácticas en más de 50 países. Y esto lo publicaba Telecinco, continúe usted. Efectivamente, lo publica Telecinco y lo ha publicado la EMET, que sería nuestra máxima, nuestra máxima utilidad, porque dice nuestro amigo Vera, habrá que preguntarle a los expertos meteorológicos, cuidado con que haya expertos meteorológicos, porque algunos sabemos que están a sueldo de estos lobbies y de estas, eh, y de estas multinacionales, entonces dirán lo que ellos quieren que digan. ¿no? Lo que está diciendo la EMET es que hay una tecnología que se lleva usando muchos años, esto se puede buscar en el blog de la EMET, lo googlean ustedes, y lo sacan, que se basa en yoduro de plata y que con este yoduro de plata, que es muy fácilmente eh, eh, esparcible a través de jets que no tienen que ser ni siquiera tan grandes o incluso avionetas pequeñas, dependiendo de la proporción que sea, pues ese yoduro de plata y dependiendo además de otras herramientas, pues pueden usarlo para disolver nubes o para eh, fomentar las precipitaciones, dependiendo además de cómo estén ya formadas esas nubes, de si sí, de cuando había una amenaza de granizo, pues por ejemplo el granizo que podía destrozar. Las cosechas, pues con ese yoduro de plata puede simplemente eh, disolver esas nubes y hacer que eh, la concentración acosa quede disuelta y que no sea una amenaza. Entonces, más incluso que para fomentar las lluvias, más incluso que para fomentar las lluvias, sabemos que esta tecnología se ha usado para limitar las precipitaciones, en un principio con un fin loable, que era eliminar determinadas amenazas como el granizo que podía destruir cosechas enteras y uno muy fuerte puede destruir incluso pueblos enteros cuando cae sobre un pueblo de terminado. ¿no? Ahora, sin embargo, pues tenemos la duda razonable de qué contexto se ha utilizado para eh, simplemente eliminar las precipitaciones. Entonces ya tenemos toda una serie de indicios que como mínimo eh, deben ser sospechosos y que desde luego ojalá tuviéramos un gobierno independiente que eh, lo estuviese investigando eh, de, manera, de manera adecuada. Lamentablemente es muy fácil tener aviones que vuelan incluso sin permiso o que pierden el rastro. Esta semana también se publicaba que incluso el A310 del ejército eh, del, del A-45 o del ejército del aire eh, no se sabe exactamente dónde estaba, porque estaba sobrevolando entre el Yemen y otros sitios. Bueno, pues lamentablemente incluso es muy fácil perder aviones, sean pequeños, medianos o grandes. no y estos aviones actúan en este sentido, además sabemos también que se está beneficiando contra todo pronóstico, se está beneficiando lo que sería una nueva huerta marroquí, pues también nos tenemos que preguntar por qué y es donde están ahora precisamente las precipitaciones y los regadíos. Desde luego, en cualquier caso, es muy, muy, muy sospechoso que tengamos esta propaganda de forma continuada, salvo algunas excepciones como esta de Telecinco, la que acabamos de ver, que nos hablan de una sequía y de que el cambio climático y con esa idea. Bueno, pues quédense ustedes con esas cosas, cambio climático general y cambio climático anterior antropogénico del que no quieren hablar ni el que quieren hacer la distinción. Que en España ya hemos perdido 108 barreras de agua y que van ahora por la de Valdecaballeros en Extremadura y a por otras tantas. Y que abren las que tenemos a su placer. Entonces, eh, aquí hay, y sumo este argumento que es el último, hay quien está metiendo ya una extraña propaganda también para hacer negocio diciéndonos, y a mí esto es que me ha dado un particular asco, de que estamos forzados a beber el agua residual reciclada. ¿Eso qué quiere decir? que el agua que... Eh, que vertemos en, en, en nuestros eh, canales de desecho y que viene de, eh, de lo peor, de las industrias de nuestra, de nuestra ciudad y demás, que es que que hay una nanotecnología en la que sí quieren invertir para que bebamos de ahí, incluso para que bebamos de ahí. Entonces están con toda una serie de cosas en las que obtienen un beneficio económico y que perjudican nuestra calidad de vida. Que tengamos estas casas de precipitaciones además va a que efectivamente eh, eh, lo que ocurre es que eh, nuestros alimentos se van a encarecer aún más, porque los vamos a perder. Y si nuestros pequeños y medianos agricultores tienen que vender porque se van a la quiebra, ¿saben ustedes quiénes van a comprar esas pequeñas y medianas extensiones? Pues los de siempre, los que ya sabemos, están creando crisis para en entornos de devaluación y para entornos en las que, entornos en las que los pequeños y medianos propietarios están absolutamente eh, a merced de los demás, pues vendan muy barato y los de siempre compren muy barato y eh, mejoren sus posiciones económicas, los de siempre los que ya sabemos. Y además, ¿qué beneficio se obtiene con eso? Para que ustedes lo sepan también, pues el beneficio que se obtiene como está medido desde la ciencia política y de la sociología, desde hace ya bastantes años y de cómo surge la revolución industrial a finales de, del 18 en Inglaterra, pues es que cuando tenemos una nueva pequeña burguesía y cuando tenemos pequeños empresarios y pequeños gremios, pues esos gremios eran los contestatarios de Europa, fueron los que promovieron las revoluciones liberales, fueron los que promovieron el parlamentarismo y demás. Entonces, ¿tú qué obtienes si te, encargas, eh, si te cargas a las mini agricultores, a las pequeñas empresas, pequeños agricultores, pequeñas empresas de la ciudad y demás? Pues lo que obtienes es una sociedad totalmente doblegada y una sociedad totalmente controlada. Entonces, con todo el tema climático, con todo el tema empresarial, con todo el tema de las crisis que estamos viviendo y también con la crisis de la OTAN, buscan continuamente mayor beneficio económico y una sociedad doblegada. Pues efectivamente, amigos, una sociedad doblegada es lo que está detrás de todo esto que estamos escuchando. Porque efectivamente, bueno, tenemos aquí a don Fernando Martínez, que le ha dado un ataque de tos. Don Fernando, ¿está usted afectando mucho el cambio climático? Bueno, yo creo que lo que me afecta es la propaganda del cambio climático, ¿no? Pues la propaganda del cambio climático que crean reacciones a veces que a uno no se le quita a todos. Pero lo importante de todo esto, hágase ustedes la pregunta, usted es un público muy inteligente. De acuerdo que hay una gran sequía, ¿vale? De acuerdo que hay un, hay un cambio climático pero que no va a la velocidad que dicen nuestros políticos. Estos políticos que quieren imponer la dictadura verde. Pero, ¿qué es lo que hacen los políticos y qué hace el Partido Socialista? <coughs> Porque amigos, como bien se está viendo aquí, hay un elemento que se nos está saliendo de la partida. Y es que mientras ellos hablan de unas emergencias brutales con el tema del clima, ellos hacen todo lo contrario para que ese cambio climático sea más efectivo y que cada vez tengamos más problemas. Por ejemplo, se limpian los bosques para que no se quemen en, en verano, se limpian en invierno. ...no lo limpia Pedro Sánchez... ...de hecho lo prohíbe limpiar... ...se crea como ha dicho aquí... ...se crean eh, construcciones hidráulicas... ...para poder retener el agua... ...y evitar... ...esas terribles... ...las consecuencias de una terrible sequía... ...no, se hace todo lo contrario... ...y además amigos... ...¿qué es lo que se hace? ...se hace... ...bueno, pues un ataque constante a la ganadería... ...a los agricultores... ...con unos sobres costes... ...con más impuestos... ...con la subida del precio de la energía etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, señor Dalmao, efectivamente, démosle eh, pulpo como animal de compañía al señor Sánchez. Pero si realmente hay esa emergencia climática que ellos están diciendo que tenemos, ¿por qué no toman ninguna medida? Porque su medida es no hacer absolutamente nada. Miento, sí hacer, hacer cosas para acentuar todavía más las consecuencias que pudiera tener ese cambio climático. Bueno, lo que es evidente es que este gobierno es incapaz, no es incapaz absolutamente de tomar alguna medida con eh, emergencia climática o sin emergencia climática. El problema de la emergencia climática es que, como muy bien se ha explicado aquí, eh, hay cambios que nosotros también establecemos directamente los seres humanos en nuestras, en nuestras actividades cotidianas ¿no? y luego hay una serie de cambios climáticos que evidentemente también eh, por el proceso natural que sufre la Tierra, pues también se producen. La conjunción de ambos cambios climáticos pues pueden provocar cualquier tipo de de desastre, no. pero el problema lo tenemos cuando los gobiernos no actúan diligentemente referente a estos temas ¿no? lo estamos viendo por ejemplo con el caso de Doñana, ¿no? el caso de Doñana es Palmario, un gobierno socialista que en 40 años ha hecho absolutamente nada eh, con las aguas superficiales y con las aguas subterráneas y que evidentemente ahora quiere echar la culpa a un, a un gobierno que por lo menos los estudios sí los está llevando a cabo de las cuencas hídricas y, y de la zona y evidentemente de los, con los agricultores de la zona porque durante 40 años eso eh, ...prácticamente se ha dejado de la mano de Dios... ...y en este momento pues podemos tener un, un serio problema... ...de desecación... ...pero en este momento pues no, no surge tampoco... ...este problema directamente... ...sino que lo que tenemos que que haber lo que teníamos que haber hecho... ...era haber eh, estudiado esas cuencas hídricas... ...para los agricultores... ...pero igual lo tenemos con los pantanos... ...la destrucción de los pantanos... no ...unos pantanos que, que daban de beber... ...lo que era la España húmeda a la España seca... ...donde las cuencas hídricas... ¿no? Con, ...con el tema de los trasvases... ¿no? De, los, ...de los trasvases como fue el Tajo Segura en su momento y como pudieron ser otros trasvases ¿no? de zonas de España donde son húmedas por antonomasia a zonas secas que todo el mundo las conocemos más al sur o al este de España donde evidentemente existe una huerta. Lo que es evidente en estos casos es que siempre la propaganda de la izquierda es la que quiere desmaterializar toda esta serie de argumentos para eh, llevarlos a un terreno de la propaganda, de la mentira y absolutamente como bien pasaba con Al Gore, eh, en muchos de los casos hay eh, muchos intereses económicos en medio, metido en medio. Eh, se hizo rico con el cambio climático y aquí lo que vemos es que el cambio climático es un argumento electoral un argumento electoral para toda la izquierda donde en los años 80 y 90 decíamos que todo lo verde era rojo y ahora todo lo rojo es verde, con lo cual eh, es más de lo mismo, no van a hacer nada y va a ser todo propaganda política de un sector que se llama precisamente la izquierda socialcomunista Pues el señor Dalmao ha ido adelantando adelantando miguitas de lo que vamos a hablar a continuación porque claro, de Detrás de todo esto, amigos, ¿qué hay? ¿qué hay? Porque hay que decir que Sánchez tiene una relación muy afectuosa, casi servil, de lacayo, con Marruecos. ¿Y quién está siendo, aparte del conjunto de la sociedad, el principal perjudicado de, de la política de Sánchez con respecto a Marruecos? Pues aparte de toda la sociedad, pero ahí... Unos señores que en particular estamos hablando de los agricultores. Y empiezan a surgir muchos elementos porque en Marruecos se hacen pantanos y porque en España se destruyen pantanos. Y también nos hacemos muchas preguntas cuando leemos noticias como la siguiente. Dice, mazazo al campo, la Unión Europea declara la guerra a los plaguicidas químicos y exige que la mitad desaparezcan antes de ocho años. ¿Ustedes se imaginan lo que supuso en su momento el adelanto para las cosechas, que eh, se utilizaran estos tipos de, de compuestos para acabar con las plagas? Pues que se multiplicaran a lo mejor las cosechas por dos y por tres. Pero dicen que hay que acabar con eh, estos compuestos químicos. ¿Y por qué hay que acabar? ¿Qué es lo que pretende Sánchez? Pues voy a seguir leyendo noticias. Dice: el gobierno. Quiere quitar regadíos y el campo explota. Dice, no sobran regadíos, sino políticos que no solucionen los problemas. Señor Tamboleo, efectivamente, aquí no es algo que surja de la nada. Aquí no estamos hablando de que de repente empiece la sexta, la otra y la otra. Hablar de cambio climático. Aquí es que hay un plan establecido claramente que coincide en el tiempo con una sequía, que es verdad que está en toda España, pero que coincide también en el tiempo con unos pactos secretos de Sánchez con Marruecos que lo que pretenden directamente es trasladar la agricultura de España y llevarla a Marruecos, porque si no, no tendría sentido destruir readíos, destruir eh, pantanos y lógicamente Marruecos hace todo lo contrario y poco a poco intentar que el agricultor español caiga a la ruina para que se produzca, por cierto en Marruecos donde hay políticos de todas las órdenes, de todas las ideologías españoles que tienen grandes intereses económicos en Marruecos para que esas cosechas...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 Dice, el catecismo de la Unión Europea en materia ultraecologista avanza y ahora va por los huevos, eso sí, ecológicos y hasta solares. Uno de los puntos en materia de dogma y Agenda 2030 incluidos por la Comisión Europea en una reciente comunicación que incluye los huevos. Y señala, los paneles solares podrán utilizarse ahora en zonas al aire libre utilizados en sistemas de producción campera de huevos. No de cualquier huevo, no, de los camperos, los más caros. Pero además, a la Unión Europea, Europea le parece mejor en los huevos si se logran con un mayor suministro de energía procedente de fuentes renovables y para garantizar todo el proceso el mercado de los huevos también se realizará directamente en la explotación lo que mejorará la trazabilidad. Bienvenidos a la era de los huevos solares. La Comisión Europea acaba de proponer que se revise las normas de comercialización vigentes aplicables a varios productos agroalimentarios, por ejemplo frutas y hortalizas, zumos y confituras de frutas, miel, aves de corral y huevos. Las revisiones según la Unión Europea, deberían ayudar a los consumidores a optar con mayor conocimiento de causa por una dieta más sana y contribuir a evitar el desperdicio de alimentos. Aunque lo cierto es que la propuesta parece tener una consecuencia directa. Aumento de los costes, mayores precios, por lo tanto, y como resultado final, más inaccesibles para los consumidores. Pues ahí tenemos a una gallina clueca, muy parecida a algunas ministras que tenemos en el gobierno de España. Amigos, pues es evidente. O sea, Imponer, por ejemplo, ahora que nos comamos un par de huevos fritos, pues que nos hagan casi como un chuletón. ¿Qué es lo que pasará? Que no comeremos huevos. ¿Por qué es lo que pretenden? Que no comamos huevos, que no comamos frutas, que comamos insectos. No sé si tenemos al otro lado de, de Sky a nuestro querido José Enrique. Buenas noches, José Enrique. Buenas noches, profesor Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? Eh,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 de eh, sales de barrio, se sabe que son sales de barrio porque la reflectancia que eh, emite esa luz al satélite pues nos permite identificar el barrio como sergente y se vio perfectamente como una, eh, una masa tormentosa, una masa nubosa formada en el medio este americano y donde tenía que haber precipitado se desplazó, así un poco de manera caprichosa, Simón con esta nube se desplazó.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 lo están intentando cambiar con falacias. Es decir, se pues están intentando cambiar el tercio con auténticas falacias. El clima, eh, el agente verdadero de cambio de clima no es el, el dichoso CO2. Eh, la Tierra ha pasado por épocas en las que eh, ha habido un florecimiento de la vida. Y estoy hablando, por ejemplo, de la gran explosión de vida, de vida ¿eh? en, el, en el Cámbrico, donde había unos niveles, mientras que hoy tenemos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 Don José Enrique, le voy a tener que dejar aquí porque se está yendo la, la voz. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Distrito Televisión. Gracias a ustedes. Lamento no haber podido... Mmm, Pero se ha entendido lo principal, eso es lo importante. Mejor función. <risa> <Gracias. risa> Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, yo creo que aquí se ha abierto ahora el debate de en Par en Par, porque... <coughs> Bueno, estamos hablando de un experto que dice que no vamos a un calentamiento global, sino que vamos hacia una glaciación, que es más, más, más corriente en la Tierra, digamos, ya pasa cuatro glaciaciones, que el CO2 es necesario para la vida, muy necesario, y que también lo dice abiertamente, las políticas que está llevando la Unión Europea en materia de agricultura pues son casi políticas genocidas. De hecho, ha habido una auténtica rebelión en Holanda, donde los agricultores han puesto un pie de guerra porque querían prácticamente que desapareciera la agricultura y nos quieren imponer una nueva forma de comida, insectos, nos quieren imponer también esa forma de comida por medio de las hamburguesas y la carne vegana que como dice la mayoría de la gente, o sea, a la mayoría de los médicos, eso no es sano para el ser humano. ¿A qué conclusión llegamos cuando hay tantos elementos que son objetivos? ¿vale? No digamos que nosotros tengamos la verdad absoluta, ¿eh? pero que son objetivos esos elementos que nos podrían llevar a que alguien pretende hacer algo determinado con la sociedad europea, la sociedad mundial. Porque no es normal que se tomen tantas medidas contra el propio ser humano. Yo creo que la sustitución inmediata de, de las entidades naturales en las cuales vivimos a través de nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestras cuencas hídricas, el, el cambio precisamente de la soberanía nacional que tenemos referente a ellas, porque en España hemos de destruido la industria pues para entrar en la comunidad económica europea y ahora estamos destruyendo la ganadería, la, eh, efectivamente toda, todo el tema de, de, de, del campo y, y también nuestras cuencas hídricas en virtud a una agenda que, que evidentemente ...desconocemos eh, totalmente ¿no? Yo creo que, que lo, es, lo que están haciendo es cambiar artificialmente... ...precisamente nuestras, nuestros hábitos y nuestras formas de vida saludables... ...prueba de ello que la dieta mediterránea era una de las principales del mundo... sino la mejor, repito, si no la mejor... Y ...por unas eh, cuestiones que nosotros no entendemos... ...porque evidentemente dejar de comer nuestras hortalizas... ...dejar de comer nuestros chuletones, dejar de comer absolutamente... ...lo que en España hemos entendido que es la comida tradicional en virtud a una comida que se basa en no sabemos qué y en no sabemos cuántos insectos pues evidentemente no son sustitutivos naturales directamente de lo que en España y por lo tanto prácticamente tanto hemos exportado en el mundo se ha, se ha confe se confeccionado como la dieta mediterránea que tan buenos resultados ha dado. El problema es que muchas de las veces estamos perdiendo nuestra esencia por una existencia de una, de una agenda 2030 que no nos lleva a ningún lado. Uh -huh. Vamos a continuar porque miren lo que dice en esta noticia. Luego vendrá Pedro Sánchez cuando se quemen los campos y dirá que es que es cuestión del cambio climático. Bueno, pero miren lo que dice esta noticia, dice, "Ven un disparate la prohibición de la corta y poda de los árboles y setos entre marzo y agosto en la nueva PAC, la nueva PAC". Dice la Organización Agraria Saja Córdoba, su recopilación de los disparates más absurdos de la reforma de la PAC que ha impuesto el Ministerio de Agricultura, Luis Planas, ha añadido uno nuevo como la prohibición de cortar y poda de los árboles y setos entre los meses de marzo y agosto, que afecta fundamentalmente a la mayoría de los cítricos y al olivar. Desde el Ministerio, por su parte, recuerdan que las fechas pueden ser cambiadas por las comunidades autónomas. En el Real Decreto eh, 1049 de la condicionalidad publicado a finales de diciembre de 2022 para la nueva PAC destaca esta barbaridad, entre otros aspectos que ya se advirtió al Ministerio de Agricultura cuando publicó los borradores de la nueva PAC y que no ha cambiado en contra de la lógica agro, eh, agronómica y en prejuicio de los olivaderos y de los eh, agricultores. El presidente de la Saja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha informado de que esta medida para la prohibición de la corta y la poda en esos meses, tal y como está redactada en el Real Decreto, supone una prohibición totalmente fuera de lugar para muchos cultivos permanentes en Andalucía porque para marzo no están podados ni siquiera se han terminado su recolección en muchas zonas. Afecta fundamentalmente a la mayoría de los cítricos y al olivar y basta con comprobar los datos de producciones de los meses de marzo y de abril de estos cultivos para corroborar lo irracional de esta nueva obligación. Pero, señor Tamboleo, vemos cómo se aplican medidas que van en contra directamente de los agricultores. Eh, en este caso es la poda del olivo y de y los naranjos, pero también vemos que es que no se puede cortar, eh, limpiar los bosques en, en, en invierno. Pero todas estas medidas, además van a añadidas a lo que hemos dicho antes, a como Marruecos, sin embargo... Si sí, se están haciendo las cosas en condiciones, la Unión Europea está dando grandes dineros, España está dando dinero para fomentar más la agricultura y que hagan competencia desleal a España. De hecho, voy a leer una última noticia, dice, "Marruecos pone en marcha un millonario plan contra la sequía mientras España destruye esbalses." A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuáles? Porque esto ya no... te Me pueden meter el cambio climático por donde quieran, pero aquí estamos hablando de hechos objetivos, hechos por políticos que pretenden que tengan unas consecuencias sobre España, sobre su agricultura y sobre su clima. Sí, eh, se da, precisamente hablando del clima, pues se da la tormenta perfecta. ¿no? Tenemos, eh, han conseguido toda una serie de circunstancias que hacen que tengamos además a una gran parte de la sociedad completamente abobada y anestesiada y que no se dé cuenta de que nos están quitando la comida y nos están quitando eh, nuestra existencia y nuestra forma de vida y que han desactivado completamente España. España que es un país que siempre se ha considerado una amenaza para todos, los, para todos nuestros vecinos y para otros países por nuestra grandeza y por nuestras posibilidades y por nuestra ubicación geoestratégica, por cómo está situada la península ibérica. Pues la única posibilidad de eh, eliminar nuestra grandeza es esta, es tenernos con este cóctel perfecto eh, que nos da esta tormenta perfecta para tenernos absolutamente anestesiados y aniquilados con todo este tipo de propaganda. Nos tienen anestesiados y aniquilados mientras que eh, están fomentando el olivar en Marruecos y mientras que están fomentando determinadas industrias polleras en Marruecos y mientras que están fomentando cítricos marroquíes que vienen a, a venderse aquí eh, a la península y por eso yo les animo a que miren dónde, lo que están comprando y dónde, cuál es su procedencia eh, porque eh, precisamente esos productos Usan eh, en su cultivo algunos elementos bioquímicos que están directamente aquí prohibidos en España. ¿no? Hemos apuntado la clave del problema. La clave del problema es la PAC, la política de la área común, de la que Pedro Sánchez ha presumido de que la ha mantenido como estaba. No, no, oiga, si es que mantenerla como está es la raíz precisamente del problema y ya este es el colmo de la locura de ir a por nuestra base, que es el olivar y nuestros cítricos de los que precisamente estaba hablando antes. Los pocos que nos quedan. Los pocos que nos quedan. Porque si las estadísticas de la enorme cantidad de hectáreas que hemos sacrificado de cítricos y de olivar en los últimos 20 años en España es algo absolutamente aterrador. Eso hace que dos mandarinas que nos deberían costar 15 céntimos ahora mismo nos cuesten un euro en cualquier mandarina medio decente que nos podamos encontrar y que es la base de nuestra dieta y de nuestras vitaminas y del crecimiento de nuestros niños, o sea que esto es, que esto es gravísimo y que como muy bien ha apuntado eh, el experto, del experto quiero decir dos cosas, primero apuntado lo del exoesquímico de, las, eh, de los insectos. Ojo a esto, porque si ya sabemos que las salchichas no son muy saludables, porque ahí hay, hay todos los restos de huesitos, de sangre y de otras cosas, carne, carne procesada, pues las harinas de insectos con la que están construyendo estas cosas llevan el exoesqueleto machacado. Llevan el exoesqueleto machacado, no nos damos cuenta, y eh, luego es nuestro sistema digestivo el que paulatinamente va sufriendo. Y luego el elemento propagandístico, pues es que ¿qué pasa? Que solo quieren expertos que afirman continuamente, esta visión eh, eh, en base a unos lobbies y a unos intereses económicos y a unos intereses de poder. Entonces cada vez que hay un experto que ...que es de lo que se basa, se basa la ciencia... ...la ciencia es el debate... ...la ciencia es un montón de cosas que no conocemos... ...no conocemos sobre el final... ...sobre cómo fueron esas cuatro glaciaciones... ...no conocemos cómo funciona nuestro propio sistema hormonal... ...no conocemos cómo funciona nuestro cerebro... ...no conocemos cómo funciona el núcleo de la Tierra... ...no conocemos el efecto exacto de las radiaciones... ...de otros elementos y otras estrellas... ...sobre nuestro propio planeta... ...y ahora aquí nos están intentando ver, vender... ...una verdad científica inasumible... ...no, eso no es ciencia... ...eso es propaganda... ...y cuando se censura el el debate, cuando se limita el debate y cuando estamos viendo toda esta serie de hechos que es esta tormenta perfecta, lo único que van es a por nuestra libertad y a por nuestra capacidad de protesta, la capacidad de protesta que se ha desarrollado en Europa en los últimos tres siglos que es la que ha mejorado la sociedad, una sociedad diversa, plural, con unos medios de comunicación diversos y plurales, pues es a por todo lo que van, han eliminado la pequeña burguesía, han eliminado, están eliminando a nuestros pequeños agricultores y a nuestros pequeños pescadores para tener una sociedad total Totalmente vertical, piramidal, controlada desde arriba y que se pueda dirigir porque hay unos fanáticos por ahí sueltos que piensan que al ser ahora 8.000 millones de personas en el mundo, que somos demasiadas, que estamos consumiendo demasiado y que nos tienen que dirigir la vida porque la plebe, la prole, eh, no sabemos hacerlo. Y por lo tanto van a por nuestra libertad, a por nuestra forma de vida y aquí están yendo a por nuestra base alimentaria. No es evidente, además, como el, el procesamiento de la información es constantemente manipulada. ¿no? El hecho de que no haya eh, ningún experto en los canales oficiales donde se oponga precisamente a lo que se denomina tesis oficial o la política agraria común de la Comunidad Económica Europea, pues evidentemente lo que nos sustancia es la manipulación, eh, la propaganda de todo esto, que, que de, de, detrás de todo esto no hay nada más que un interés económico seguro. Y aparte de este interés económico seguro seguro, hay un interés de manipular lo que representa la esencia de la libertad humana que todos tenemos, ir contra nuestros derechos y libertades fundamentales que es lo que nos garantiza a nosotros ser eh, los eh, eh, propietarios de nuestro futuro y de nuestro presente. ¿no? El hecho en sí mismo implica que, que los cambios de hábitos eh, de naturales que nosotros disfrutamos en este momento por unos que no sabemos bien de dónde vienen ni a dónde van, eh, no implica nada más que la materialización de una agenda que, re, que no representa otra cosa, nada más que la pérdida de nuestros derechos, la pérdida de nuestra legitimidad y la pérdida de nuestra autonomía. El hecho en sí mismo eh, representa un problema más de los que añade toda esta izquierda mediática y todo este lobby que se encuentra detrás de todo esto, porque no nos olvidemos que detrás de esto hay un lobby verdaderamente jerarquizado en el cual pues, interviene desde, desde las agendas hasta los dueños de estos lobbies que no, que no están nada más que fuera de nuestras naciones y que se quieren hacer garantes de nuestra propia individualidad y acabar precisamente con ella. Pues ahí tienen ustedes la opinión de nuestros invitados, amigos. Y yo le pregunto al señor Dalmao. El señor Dalmao, usted ayer que estuvo en los, vemos, en los premios iberoamericanos platino, eh, que son los premios al cine iberoamericano, después de la fiesta, que usted estuvo, pues, eh, ¿qué es lo que hizo para que no tener efectos secundarios? Para después tomar una copa de más? Bueno, evidentemente hay bebidas eh, que, que son de nueva creación que te ayudan absolutamente a recuperarte. ¿no? De, de, puedes pasar de un día a otro prácticamente con absoluta normalidad. Pues amigos, el señor Dalmao ¿qué es lo que hizo? Pues estuvo ayer en los premios platinos, pues hubo una fiesta donde estuvo con Vanessa Romero con inicio del Toro con el señor Cerezo, que le felicitamos por esos premios, y se tomó esta de tos estamos hablando de después de una larga fiesta, pues uno necesita recuperarse, y esta de tos pues evita sobre todo que usted, pues tenga esas terribles resacas y le pongan directamente de a tope, recuerden Stab de Toss es de eh, Naturhaus y lo pueden conseguir ustedes en naturhaus.es o en la tienda más cercana, no se quede con resaca cuando se ha inventado amigos, Stab de Toss el mejor remedio para cuando uno sale de fiesta. Nos vamos a publicidad, pero volvemos en unos instantes y volvemos con los nuevos datos del Tito Berni y sobre todo la fundación de Sánchez que estaba metida de lleno en la trama del Tito Berni. Todo esto después de la publicidad.